Wow. Ajá Loco 730 Sí, sí 420 ¿Sí? ¿Sí? Ajá El gallo de los coros de oro mm -hmm. Hoy amanecí inspirado mi libreta ando llenando Mira como vengo rifando la rima ando sacando No vengo improvisando para que mire como le vengo tirando princess hey, se le llama cuando les tiro Southside por al amo y por toda la, la ciudad Mira cómo le tiro, me deliro con la rima que sea cual tiro Prendido desde bien morrillo, tiro el arsenal de rimas para que suene machina y llegar a la tarima Cuando miro a los que quito del rap de la esquina Sé que se arden porque saben que la santa rifa Y le pelan el sable y ahora quieren que de ellos hable Vale, mira cómo a mí me sale y a ti de pura madre Sigo trabajando en la calle por amor al rap Y tú sabes ese detalle Y tú sabes ese detalle Emma. Llevo el gallo de los coros de oro Siempre con la cagua y el malboro Saben que en los problemas yo la atoro Y siempre agarro por los cuernos al toro Llego el gallo de los coros de oro Siempre con su cagua y su malboro Vengan los problemas, yo le adoro y siempre ah. agarro por los cuernos alto. Tú todo. sabes quiénes somos cuando miras que la santa llega al estudio con una rima. Más cuando se mete en la cabina, a sacar lo que escribió en la esquina. Donde siempre se margina. Nos tiran porque acabar con nosotros se imagina. Mira, chico. Como me paso al hueco, como el chavo sacó a Kiko, pica pica pico pico. Mira esto, yo te apuesto que más de uno me detesta, más porque dicen que me tiran y la santa nunca contesta. Presta pa' la orquesta, los maté en el estudio sacando la mejor respuesta De hecho, llego de pecho, mira como me traicionan aún dando techo Yo siempre he sido derecho y me fijo con quien mi mano estrecho Que sepan de mí, con eso me siento más que satisfecho llego el gallo de los coros de oro, siempre con la cagua y el malboro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 Nada más para que le guaches muñeco Eh, eh, eh Con JDH nos controles Nada más para que le guache Aquí no andamos jugando pa'